En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo resucitado camina a nuestro lado siempre, esté con ustedes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Del Evangelio según San Lucas, el primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Maús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían,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 es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir en pan. La escena que conocemos como los discípulos de Maús es una escena que nos es tan familiar. ¿Cuántas veces también vamos, solos o acompañados, pero cabizbajos, rumiando nuestro fracaso, nuestra tristeza, abatidos por distintas situaciones y muy a menudo también al igual que Cleofás y su compañero en el relato no nos damos cuenta que Jesús camina a nuestro lado va silencioso va de una manera en que no estoy yo actualmente asociado a reconocerlo finalmente después de un largo recorrido percibimos lo que dicen hoy nuestros hermanos en el relato el uno al otro se dicen ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, mientras nos consolaba, mientras nos explicaba las escrituras, mientras partía para nosotros el pan en la Santa Misa, mientras nos confesaba, mientras escuchaba nuestras penas, mientras hacía uno con nosotros? Ciertamente que será nuestro corazón en este tiempo pascual y particularmente en esta octava quien nos guíe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 Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que Cristo el Resucitado les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.